Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal No quisiera despedirme de Silver sin hacer una serie de lances a la cabra de las rocosas Y sin más preámbulo, comenzamos Localizado el animal, apuntamos y disparamos Hemos visto que era un nivel 4, ahí vemos cómo, cómo ha caído Vamos a ver la, la puntuación, seguramente nos dará oro puesto que hemos tocado un pulmón vamos a ver su puntuación 89 aunque no es una puntuación muy alta, pero la verdad es que la forma es muy bonita y creo que lo, que lo voy a disecar así que continuamos cazando vamos a ver, mira, ahí vemos un uso también nivel 4 que se acerca vemos que a la izquierda viene otro, pero bueno, vamos a hacerlo a este vale un magnífico tiro con el 30-06, vemos como huyen allí a fondo más, más animales, ahora iremos a, a intentar localizarlos y, y a ver si tenemos buenos lances con ellos. El problema de estoy en partida multi, como sabéis, el bus que tiene que no, no encontramos no encontramos la huella de sangre, entonces nos es más, un poquito más complicado. Vamos a ver si puedo hacer lance a aquel que huye vaya que no, no, se me baja se va a bajar la, la lomilla ahí vemos al fondo un muflón no no tengo tiro y no voy a no voy a disparar al muflón puesto que hoy quiero quiero cabrar. como os decía que al estar en partida multi y no ser anfitrión pues no vemos no vemos las huellas aunque ya vemos ahí nuestro animal vamos a ver qué puntuación tiene si es buena lo deseamos no. 87, no, es, no está mal, pero no, no, no lo vamos a disecar, ya hemos disecado otro, con 89, y a ver si puedo lo aplicar, no. no vemos más, vamos a seguir buscando más cabras. Hemos seguido los animales y vemos que están ahí en, en el cortado, en la roca, ahí tenemos un nivel 4, un nivel 2, una hembra... Así que, vamos a hacer un tiro largo a, a los animales Ponemos la distancia Disparamos a uno Vemos que se va moviendo Vamos a disparar a otro Ya se ha caído ya Vamos a buscar a, a otro alguno podemos tener alguno de tiro estoy pensando estoy pensando que madre mía la caída que tiene eso para recoger los animales bueno vamos a ver si vemos alguno más mira allí vemos el, en el cortado no son tiros fáciles pero el lance madre mía es precioso otro que ha caído otro vamos a, a recargar el arma puesto que, que creo que podemos que podemos hacer más lances nos acercamos a ver si podemos recoger el primer el primer animal ahí vemos que sigue habiendo animales allí así que qué hago le tiro no le tiro sí tengo vamos a vamos a hacer el lance luego ya veremos cómo recogemos las piezas vamos a ver Ahí vemos que ha caído. otro vale otro que ha caído y vamos a vamos a recoger las piezas ahora ya nos ingeniaremos a ver cómo Cómo bajamos porque la, la bajada es peligrosa vemos la, la presión cinegética y el problema que como he dicho antes no somos anfitriones y no tenemos la, la localización de la sangre por el bug que espero que se corrija mañana eso es un suponer porque este bug no lleva ya tiempo dándose pero bueno nos acercamos a, al primer disparo que hicimos, al nivel 4, vamos a ver las la puntuaciones que, que nos arrojan, no mía que carrera me estoy pegando, ya vemos el, la, el primer animalite. vamos a ver la, la puntuación que nos da. que bajar con cuidado, que aquí, mira, nos han cambiado, nos han cambiado la, la hora de la anfitrión, vamos a ver aquí, que esto está complicado de, de bajar, voy a poner una marca, por si acaso me caigo tengo que volver a a, a, a recuperarlos y bueno, vamos a en, iniciar el descenso de espacio, en un nivel 2 vamos a ver por dónde voy yo ahora que esto está complicado porque la caída ahí vemos abajo en el del, del valle vemos animales muertos ahí vemos otros dos allá abajo a ver si podemos madre mía, con cuidado, despacito y buena letra como decía mi padre si sí, vamos a coger el botiquín por si acaso no, nos caemos y, y podemos, y, de, y no, no que podamos, sino que necesitamos recuperar salud, porque una caída de aquí seguramente no, nos haría mucho, mucho daño. Vamos a ver cómo nos acercamos a este, porque está la cosa complicada. Vamos, a ver, muy cuidado, que nos vamos... Uy, que nos vamos. Que nos vamos a ver ahora cómo podemos subir aquí arriba. Ahí vemos que chillan otros animales. No, ese, ese no voy a poder cogerlo, me parece. A ver si podemos recuperar aquel subiendo despacito, dando saltitos. Debería tener la opción de poder utilizar las manos para, para trepar pero no es pues a, a, a saltitos pues saltito arriba saltito abajo un 2 un 2 nos acercamos el otro animal nivel 2 no está mal un vamos a ver si podemos recuperar el de arriba no no, no nos caemos no, no podemos así que vamos a bajar despacio vamos a bajar despacio a ver si podemos Llegar a, abajo sin escoñarnos, como dice, con perdón. Ahí vemos el, el primero que que disparamos, que creo que ese es el, el nivel 4. Oh, mira, mira, ya lo ya no, mira ya. Vamos a utilizar el motiquín Menos mal que ha sigo corriendo, si nos caemos nos arriba nos Si, sí, nivel 4, muerto no más de, de puntuación. El primer tiro no, no ha sido bueno y el segundo le hemos dado los por eso nos ha bajado a, a plata. Vamos a recoger el otro. A ver que, qué animal es. Un nivel 2. Un buen tiro. Y vamos a ver que allí había otro. Así que de momento llevamos 4, este sería el 5 y el que está allá arriba serían 6. No está, mal, no está mal el lance y seguramente alguno que se haya podido ir para arriba pinchado y como no tenemos huella no lo vemos, otro nivel 2 lo dicho al no tener las huellas de sangre que o sea, han pues seguramente se nos haya perdido algún animal pero estoy pensando que el de arriba va a ser complicado va a ser complicado recogerlo puesto que me, me va a derribar Así que creo que lo voy a dejar ahí lamentablemente. Y esto va a ser todo por hoy antes del lanzamiento de la... de la nueva reserva. No, no puedo subir, lo dejo. Esto es todo. Hasta la próxima. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Nos vemos en la próxima. Suscribiros al canal.